Hace unas horas salió en el testing una nueva actualización para un pequeño vistazo de lo que podría llegar a aparecer en la actualización que saldrá en algunas pocas horas. Tengamos en cuenta lo que repito incansablemente, por favor el testing no es una zona donde nos muestran lo que habrá oficialmente para que busquemos bugs, en realidad es una zona en los que nos muestran lo que tal vez podría llegar a aparecer si todo sale bien, y esto es algo que se comprobó desde las primeras semanas de la salida del testing server. Por tanto, solo tal vez las nuevas cosas que vemos podrían llegar a salir, ya véase lo que pasó con el testing en fin de año de 2022, Android Shadow Verde, la actualización invisible de hace unas semanas, la actualización donde solo había overboards en enero, y muchos otros. En fin, resumiendo lo que hay en el testing, básicamente es el nuevo evento en Green Hill sobre Omega. El único requisito es destruir 200 Super Bagnicks, así que solo sigan el camino que mostré en el video que explicaba cómo completar el primer requisito de la uv de Flames Shadow, no mostraré el fragmento pero si sí aquí arriba estarán viendo una tarjeta que los redirecciona a ese video para que puedan chequear el camino más rápido y oficial para farmear Super Badnix. Lo siguiente que tenemos es una ruleta en Green Hill que se puede sortear cada cierto tiempo pagando Robux, entre las recompensas se encuentra Reader Shadow, así que ya saben, si todo sale bien también tendremos a Reader Shadow en unas horas. Cabe destacar por si acaso que el Voltaire Trail sigue estando en el mismo estado de siempre, no recuerdo si ya se había quedado en el top 4 o 5 en experiencia, pero sigue estando bien por debajo, así que no hace falta que se maten por conseguirlo. Quiero darles un agradecimiento especial a todo el apoyo que me han dado en este reinicio de mi canal, sin duda alguna me han motivado mucho y ahora tengo más ganas de seguir, así que nos veremos en unas horas. Si salen ambas skins solo conseguiré a Omega rápido ya que su requisito es extremadamente bajo y subiré videos sobre lo más básico que se haya visto en la UGDAT, obviamente como siempre haciendo avisos súper justos en mi servidor de Discord y el de Sherlock Tops que estaré dejando en los enlaces de la descripción. En fin, eso fue todo por ahora, el guionista se despide y, hasta pronto.